Lonja fans, miren nada más Estamos ya aquí sobre el periférico Estamos atascarísimos En el tráfico, la verdad es que vamos a Aventarnos una muy buena travesía Solamente para llevarles unos muy buenos tacos Que es que decirlo Entonces vamos a probarlos eh, Me llaman un poquito la atención eh, Los comeremos, daremos nuestra opinión Veremos si nos dejan con la boca abierta Y sobre todo pues bueno ya Les daremos nuestra recomendación y la reseña Acerca de los taquirris Acompáñenos, vamos a ver qué tal están. El gurú de la lonja. Ya llegamos aquí al lugar. Vamos a ver qué tal. La verdad es que se ve bonito. So, sobre el periférico ahí tenemos unos comensales Vamos a entrar al lugar Ahorita vamos a ver si podemos entrevistar un poquito al dueño A, a ver si un comensal se deja ver su opinión Y sobre todo pues espero les guste este video mi amigo Fernando. Eh, Fernando, muchas gracias por invitarnos. Sea, la verdad es que es un honor estar aquí contigo en el remolquito. ¿De dónde sale la idea de hacer este lugar? Bueno, pues nosotros venimos de Villahermosa. Yo empecé a vender tacos a los 17 años. Okay. Y bueno, yo tenía tacos. Empecé con hamburguesas al carbón, carnes al carbón, eh, salchichas alemanas, bla, bla, cosas y, y bueno, en algún día, en algún momento, llegó la inquietud de, de hacer algo nuevo y bueno, hicimos un trompo de carne de res. Y le gustó a la gente. Oye, entonces, ¿cuál es tu especial diferenciador? ¿El ciglón el taco? Sí, el ciglón es, es diferencia a todas las taquerías. A nivel nacional somos el primero en haberlo hecho en a Tabasco en el 2003. Sí. Y bueno, de ahí está expandido. Perfecto. Ver qué platillo me recomiendas probar, que muero de ganas ya de empezar a comer. Mira, es según, o sea, ahí por ejemplo, si te gusta el con queso las gringas, si te gusta. Tomás, no te gusta el queso, obviamente el taco que es, es, es indiscutible okay. y mi favorito es el volcán. Por ahí que también tenemos costras ahí como poner una tortillita de queso. Sí, hacemos, bueno, hacemos lo que es eh, eh, bueno alguna de como el queso dulce aquí lo vamos con el de queso, charrón de queso, charrón de queso y bueno una de las típicas la, de nosotros es la salsa pues tenemos hasta ocho salsas diferentes, tenemos ah, crema con aguacate, tomate asado, piña con vino blanco. Esas tres puntos son una combinación dulce que no pica. Tenemos la, la típica mixta. Tenemos, la, tenemos una gridulce que es de jalapeño con puré de tomate tenemos un que es tomate verde chile de árbol y rajas de habanero cubiertas con limoncito que hacen las combinaciones tenemos hasta salsa de habanero eh, tatemada que le llaman algunas no porque no, es que ya tienes aquí a los chicos del equipo ya no míralos nada más señores ya saben si les gusta la salsa la que pica y la que no pica esta es muy buena opción pero sobre todo son amantes de los tacos vénganse a probar aquí los taquitos del remoquito del celón vamos a ver qué tal están Ya, pero... Son unas sabrosas salsas Sabrosas salsas, a ver, ¿la primera de qué? Es una crema de aguacate Crema que es de aguacate. Un Que no pica nada Nada. A los que les gusta picar. tomate asado con un toque de chile serrano Que tampoco pica Tampoco pica La pinita nos contiene vino blanco con un toque de chile serrano vino Esas tres es una combinación dulce de la casa Chile jalapeño pico de gallo, son salsas agridulces agregirte que a picar un poquito más hasta nos la está poniendo forma de cruz, ¿eh? miren nada más <risa> para percinarnos chile, ser chile serrano con un toque de chile habanero esa es la más picocita, mi imagino. chile marido. de árbol chile de árbol y lo que son las rajitas de habanero sí, muchísimas gracias, sería riquísimo, hay que empezar a probar los Ya tenemos aquí los cinco taquitos es decir, del paquete 1 Es lo más básico y creo que es como las buenas cocineras Si el primero o el taquito sencillito sabe bueno, lo demás va a estar delicioso Vamos a probar a ver qué tal, mira Vamos a probar primero esta que es crema de aguacate Ay chiquitín, mira nada más Con un poquito de piñita con vino blanco A ver, de que agradecería que los tacos sean más grandes Obviamente para que amarre, debe de tener su buena chillona, mira nada más, chiquitín. Limón sirri. Sí se siente el sabor a cirlón. Sin embargo, por el fileteado o el corte muy delgado que tiene, no es el típico corte es lo que uno está acostumbrado, con un corte grueso. Sin embargo, como está fileteadito, pues no, no sientes que realmente es se hace me dejó ese vacío el cirlón, pero está buenísimo. La verdad es que sí está muy rico. Tiene un sabor La carne. Se ve que es de primera. No solamente se ve, sabe que es de primera. Ay, chiquito, ¿qué es esto? Los famosos volcanes, me imagino. Los famosos volcanes, claro. Es y, un paquete 24. Perfecto. ¿Y charroncito de queso? Sí, charroncito sí, de queso, que está. Órale, oh, pues, qué rico, pues a empezar. Vamos a darle aquí al, al volcán a ver qué tal. Uy, chiquitino, te escapas. Un poquito de crema de aguacate. Así nomás para que el, para que el picor no nos quite el sabor, no nos arruine. Tema. La mejor presentación el cierlón trompo, es mejor en tortaritas. Miren nada más lo que viene por acá caminando. Señores, llegó chicharrón de queso, vean nada más. Vean nada más la facilidad de la manches, Es como unas marquesitas. Ruedo saladito, rico queso boda, este chicharrón, cerlón, ¿qué más pueden pedir señores? ¿Qué más pinches pueden pedir? venga a probar acá. Refinamos aquí bien rico aquí con el remolquito del cirlón. La verdad es que sí cumplen mis expectativas. La verdad es que yo era muy escéptico. Suelo ser muy escéptico a la hora de comer. Sin embargo, bueno, pues nos llevamos un gran sabor de boca. Un nuevo lugar favorito certificado, mis amigos el grupo de Alonga. Espero que la verdad les haya gustado mucho el video. Eh, lo hacemos con mucho amor. Les agradecemos sus likes, sus suscripciones, que nos sigan en nuestra página de Facebook. Y sobre todo que nos hagan sus comentarios, porque al igual que ustedes, a mí me encanta comer. Y entonces les pido que, por favor me apoyen a darnos sus sugerencias, sus recomendaciones. Para ver lugares nuevos en Les agradezco muchísimo. Y no se olviden. Besos a los gordos.